Gracias, Señor, por el llamado a la misión como obra total, con el carisma que le regalaste a Madre Nazaria y el que ella nos ha convocado a participar. Te pedimos que seamos capaces de vivir y entregarnos sin miedos ni cobardías al servicio de los demás, como lo haría hoy Nazaria Ignacia especialmente en las necesidades más urgentes de nuestros pueblos.